Buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con información de Barranca Bermeja. a continuación nuestros titulares. En acción conjunta entre ejército y la mesa de víctimas se logró realizar la entrega de libretas digitales a población afectada por la violencia en el Magdalena Medio. Comunidad de la vereda La Arenosa pide a entes competentes intervención a su vía de acceso. En Bermeja continúa siendo obligatorio el uso del tapabocas en instituciones educativas debido a la poca vacunación en población estudiantil. Comunidad del Barrio Provivienda continúa en manifestaciones en el sector del 1 aun cuando la Secretaría de Infraestructura realizó compromisos con esta zona, dan a conocer que hasta que no vean el inicio de las obras no se retiran del lugar. En Bermeja fue capturado un hombre por hurtar electrodomésticos de una vivienda. Las autoridades entregaron reporte de lo sucedido. En los deportes, deportista de BMX Barranqueño viajará a Francia para competencia de su disciplina. Para lograrlo requiere de una ayuda económica. Y al cierre, el corregimiento del centro sigue celebrando su cumpleaños número 98. Actividades especiales se realizarán en torno a esta fecha especial. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Buenas tardes, iniciamos enlace noticias. Comunidad del Barrio Provivienda continúa en manifestaciones en el sector del 1 aun cuando la Secretaría de Infraestructura realizó compromisos con este barrio. Dan a conocer que hasta que no vean el inicio de las obras, no se retirarán del lugar. Continúa la protesta de habitantes del Barrio Provivienda quienes tienen cerrada la vía en el sector del 1 por cuenta de inconformidades debido al mal estado de la vía principal. José Fleimar Mina afirma que la Secretaría de Infraestructura ha asumido compromisos con esta comunidad, sin embargo seguirán en manifestación hasta que vean el inicio de los trabajos. Bueno, conforme a las, a las gestiones que ellos también pues, nos han colaborado, pues estamos pendientes, de todas formas seguiremos cerrados hasta que veamos pues, una solución completa, que ellos nos puedan colaborar, siempre en darle solución a esto, que no quede que pronto nos digan sí, le vamos a ayudar y que allí, yo sé que de todas formas, las voluntades de Joan han estado, les agradecemos por esa parte de todos ellos también, pero lo que sí necesitamos es que cuando ya esté la máquina funcionando, ahí sí ya podemos estar tranquilos y decir que ha abierto total. La comunidad de este sector hace el llamado para que temas como la intervención de los manjoles la realicen lo más pronto posible por las aguas represadas. Todo, todo esto, el entorno, esto, los árboles, la yariguía, las iluminaciones de yariguíes, aquí atrás del puesto de salud ve que también presenta como una cárcel el Movistar, que tampoco se ha se apersonado ha de eso, sino que nos genera es un, como le digo yo, un mal ambiente. Todo eso, porque eso este, tiran perros muertos, gatos, ese monte, eso es un basurero, ellos nunca se han apersonado de limpiar. Luego de cuatro días de protesta, habitantes del barrio Provivienda continuarán en el lugar con el fin de ver el inicio de las obras, por lo que hacen el llamado a conductores para que tomen vías alternas. Comunidad de la vereda La Arenosa pide a entes competentes intervención a su vida de acceso. Este es el estado en el que se encuentra la vía hacia la vereda La Arenosa, jurisdicción del corregimiento El Llanito. Desde hace varios meses la comunidad viene haciendo un llamado a entes competentes para lograr intervención de esta vía, pero no se ha logrado. Bueno, nosotros creemos con vía es que la maquinaria está la, la sacaron hace poco de allá, ¿sí me entiendes? Y, y la carretera ya tiene, ya se le están formando los mismos, los mismos cráteres que se le hacen siempre. Y no tienes, está recién raspada, faltó recebo y diario la maquinaria trabaja es como, o sea, yo nunca la vi trabajar de vez en cuando, no debería que trabajaron de noche, porque nunca vieron a la maquinaria y se ahí entre, entre todas las comunidades se le pagó esa lauría a esa maquinaria. En ese reclamo también hacen un llamado a Ecopetrol, empresa que cumpliendo con su compromiso en el contrato de adecuación de la vía de la ruta del cacao, asegura que este contrato no fue culminado según lo solicitado por la comunidad. Ecopetrol entregó, entregó lo que es el rodeo, Tabla Roja y San Luis. Eso lo entregaron hace como cuatro días, ¿Sí me entienden?, supuestamente ya, eso ya quedó bien hasta ahí, hasta ellos, donde ellos entregaron quedó bien, pero de ahí de Tabla Roja hacia la Arenosa la carretera está vuelta nada. Este, pues nosotros tuvimos, estuvimos al día que la entregaron, pero dicen que a ellos no les corresponde lo que es de, de, de la Y de Tabla Roja hacia la Arenosa, que eso no les corresponde a ellos. Y es así como ese habitante de la comunidad del corregimiento El Llanito denuncia lo que allí sucede y hace llamado para lograr atención e intervención en esta importante vía que se utiliza para salida de productos agrícolas de los campesinos y la vereda La Arenosa. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.chrome.com.com.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 Muy buenas tardes compañeros en estudios, así es, nos encontramos desde las instalaciones del batallón Nueva Granada, más exactamente en el distrito número 34, porque hasta ahora la unidad de víctimas y el ejército nacional realiza la primera entrega de libretas militares y me encuentro con el comandante del distrito quien nos tiene más información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, agradezco el espacio publicitario. Un saludo especial a todos los barranqueños. El día de hoy vamos a hacer una entrega de 70 libretas digitales a los ciudadanos que hacen parte del programa de ley de víctimas. Eh, se realizó esta actividad con eh, Alcaldía y obviamente pues se hizo esta articulación con CRAP, las oficinas de ley de víctimas, para iniciar con este proceso. Ya llevamos más o menos un mes trabajando en esto, eh, citándose a los ciudadanos, adjuntando la documentación y pues la la idea es poderles dar la oportunidad de que tengan su libreta digital y tengan la oportunidad pues igualmente de poder conseguir empleo y definir su situación militar que es lo más importante. Comandante, nos comenta que son 70 las que, se, las que se van a entregar el día de hoy. ¿Se tiene programada otra entrega? Sí, claro que sí. Nosotros continuamos con el trabajo, se sigue en articulación con el comando de reclutamiento, donde nos expiden los oficios, donde vienen todos estos ciudadanos y en el año se continúa y se continúa. Nosotros hacemos las definiciones y posterior a eso pues realizamos ya la entrega de estas libretas digitales a todos los ciudadanos. ¿Cuál es la invitación por parte del Ejército Nacional? Bueno, la invitación es a todos los, los varones colombianos que estén en condición de víctimas, sí, por desplazamiento, bueno, cantidad de cosas, hacer la presentación en el distrito militar, acercarse a la oficina más cercana de ley de víctimas e generar su iniciar con su proceso para que nosotros podamos definir su situación militar y con ello, pues, puedan tener más oportunidad de trabajo y las situaciones que vienen con, consigo. Bueno, esta es la invitación que se registra aquí en el distrito número 34 del batallón Nueva Granada. Así que si usted hace parte de esta población víctima, se puede acercar a alguna de las oficinas para definir su situación militar. Con la cámara de Osman Setuain, un informe para Enlace Noticias, informó Kelly Blanco. Gracias Kelly por su información. Y En Barranca Bermeja fue capturado un hombre por hurtar electrodomésticos electrodoméstico de una vivienda. Las autoridades entregaron reporte de lo sucedido. Continuamos implacables contra el delito de hurto en el distrito de Barranca Bermeja. En esta ocasión en la Comuna 4, en el barrio Villa de Leiva, gracias al llamado oportuno de la comunidad, logramos la captura de un sujeto que se encontraba hurtando unos electrodomésticos al interior de una vivienda. Es así como se acude a este llamado y se logra sorprender a este sujeto de 23 años cuando estaba sustrayendo electrodomésticos como neveras, estufa y televisor de esta casa que se encontraba sin sus habitantes esta persona responde al nombre de Walter Elías Salgado de 23 años de edad en este momento está siendo dejado a disposición de las autoridades competentes donde un juez de la república le definirá su situación judicial en las próximas horas La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja y Nova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo es tiempo de ahorrar Cámbiate a energía solar, escribe al 307 97 6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Recuerden que en www.enlacetelevisión.com podrá encontrar más información. Ya volvemos.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 Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a todos los que se conectan a esta hora con Enlace Televisión. Bueno, los saludamos a esta hora desde la Cruz Roja Colombiana en el distrito de Barranca Bermeja con la representante que se encuentran organizando una campaña de recolección para hacer una donación y también se encuentran realizando este evento que lo vienen también eh, llevando a cabo en nuestro distrito hace bastante tiempo y es Dona. Una moneda, como lo voy a hacer en la, en la tarde de hoy, dona esta moneda y recibe una banderita. Bueno, ¿de qué se trata esta campaña? Bueno, esta campaña básicamente en este año lo estamos haciendo como para sensibilizar los corazones de las personas y nos colaboran aquí en la Cruz Roja con una donación pequeña o grande, depende del corazón como lo tengan, para nosotros poder ayudar a personas de escasos recursos, personas que tengan problemas, que sean vulnerables, entonces vienen siempre aquí a pedir la ayuda o nosotros vamos a ellos y les ayudamos también. Algo muy importante, hasta cuándo van, tenemos conocimiento de que el día de hoy estarán en diferentes puntos de Barranca Bermeja, vamos a mencionarlos y también hacer la invitación a los barranqueños para que participen de Y lo estamos haciendo el día de hoy. Sabemos que no es un día muy... Generoso porque hoy en día en este momento la gente no tiene muchos recursos pero cualquier cosita que nos den de grano en grano vamos haciendo un montón muy grande para seguir ayudando entonces vamos a estar en el día de hoy en el Centro Comercial San Silvestre en el Centro Comercial Popular en el Centro Comercial Iguaná en el supermercado La Quinta entonces esperamos que por favor en Cabipetrol, en Copacrédito que por favor las personas se vinculen a esta campaña y así nos ayudan y nosotros ayudamos. Así es, nosotros también ayudamos. Bueno, y por parte de Enlace con la Comunidad, hacemos la invitación a todos los barranqueños, también la Cruz Roja Colombiana, para que todos participen de esta campaña. Ponte la banderita, dona cualquier cosa que les nazca del corazón. Sigan con más en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Aileen. Buenas tardes. Y a continuación, conozca las quejas y denuncias de la comunidad en la sección del reportero ciudadano. varias las denuncias de la comunidad que han llegado a través de nuestro WhatsApp de Reporteros Ciudadanos. Iniciamos con la denuncia de la comunidad del barrio Olaya Herrera, quienes denuncian que las motocicletas están utilizando el parque de este sector para transitar como si fuera parte de la vía. Piden a las autoridades tomar acciones en este tema porque este sitio es para que los niños disfruten de los juegos y estas prácticas se tornan peligrosas. La comunidad del barrio David Núñez denuncia que llevan cuatro días comunicándose con Iluminaciones de Ariguíes para que resuelvan el tema de dos luminarias que no funcionan en la carrera 17A de este barrio. Y hasta el momento no les han dado respuesta. Esperan que sea pronto que les den solución. Se ha estado llamando, se ha estado enviando correo, eh, hemos enviado datos de la, los números de los códigos de la lámpara que nos las piden para venir a hacer el arreglo eh, y siempre nos contestan es que vamos a comunicarle a los ingenieros, vamos a comunicarle a los ingenieros y, es... y la comunidad del barrio Torcoroma expresa que el semáforo de la panadería Punto Fijo lo están utilizando como parqueadero, piden a la inspección de tránsito y transporte hacer control en este sector Semáforo de punto fijo, miren esta belleza de modelo que parquean todo el semáforo. Los usuarios de la IPS Famisanar denuncian que son innumerables las horas que deben pasar a las afueras de esta entidad y bajo un inclemente sol para autorizar y facturar exámenes. Dicen que la IPS entrega 35 fichos al día y que muchas veces no alcanzan para todas las personas que están haciendo fila y que los usuarios deben regresar nuevamente al día siguiente. Piden que se haga un control a esta entidad en cuanto a la prestación de servicio a sus afiliados. Y los habitantes del barrio del Parnaso denuncian que hace más de un mes que personas desconocidas botaron escombros en uno de los parques de este sector y que hasta el día de hoy no se han recogido. Piden a la empresa encargada de realizar estas recolecciones, hagan presencia en el lugar y den solución a esto. Y hasta aquí el reportero Ciudadano. Si usted quiere dar a conocer sus denuncias, lo puede hacer a través de nuestro número 321-481-3015 del reportero Ciudadano. Y ahora conozcan información institucional de la electrificadora de Santander.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 Con las intervenciones que realizó la empresa Aguas de Barranca Bermeja en los puntos hídricos de las diferentes instituciones educativas del distrito, también se está promoviendo el uso responsable del agua. Con el retorno a las aulas de clase de los estudiantes y las intervenciones que realizamos como Aguas de Barranca Bermeja para reparar fugas, daños, promovemos también en las instituciones educativas públicas del distrito el uso eficiente y ahorro del agua. En el tema que nos compete hoy es el cuidado y conservación del agua, un recurso vital importante. Enfocamos al estudiante para que cuide no solamente el agua en nuestra institución, como es el uso adecuado en los baños, en los lavamanos, sino también sus alrededores, su entorno, ya que ellos viven rodeados, Despejos espejos de agua cuidar y ahorrar es una misión vital que todos debemos cumplir dentro de los entornos en este caso en las instituciones educativas realizan diferentes estrategias para preservar tan vital líquido lávate las manos consiste en que cada estudiante tenga la oportunidad de lavarse las manos en cualquier momento para los cuidados de bioseguridad y que también tengan en cuenta el cuidado importante del agua porque hay que usar el, el agua adecuadamente. Así hemos fortalecido las acciones de responsabilidad social empresarial para cuidar el recurso, fuente de vida y desarrollo en el centenario del distrito, porque aguas también es educación. Con esa información hacemos una pausa, ya regresamos.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 Continuamos con deportes de BMX. Barranqueño viajará a Francia para competencias de su disciplina. Para lograrlo requiere de ayuda económica. Víctor Julián Otero López es un joven deportista barranqueño que practica el BMX desde hace seis años. Deporte que lo ha enamorado y lo tiene hoy clasificado al Mundial de Francia que se llevará a cabo en el mes de julio. Este joven manifiesta que desde que inició en este deporte ha participado en diferentes torneos que lo han llevado a obtener varias medallas. En el torneo más reciente en la ciudad de Bogotá ganó podio, pero manifiesta que gracias al apoyo de su familia y su entrenador, logró clasificar en la categoría cruceros a este evento mundialista. Desde 2016 que entré, mi familia me ha apoyado en esto del bicicross con recursos propios. En el momento, pues la verdad, nunca he tenido patrocinadores nada de eso, todo lo que, lo que soy y lo que tengo ahorita y lo que he ganado ha sido con esfuerzo mío y de mi familia, la verdad. De mi papá, de mis abuelitos y pues de toda la familia que en realidad me apoya económicamente y, y emocionalmente. Bueno, Víctor tiene como referencia e inspiración al antioqueño Diego Arboleda y a futuro se visiona siendo campeón mundial del BMX. Pero todo en la historia de este deportista no es positivo pues manifiesta que aunque ha tenido el apoyo en recursos de su familia y su clasificación la logró con una bicicleta que le prestó su entrenador, su sueño de representar a la ciudad en Francia se ve limitado por falta de recursos para ir a participar. En estos momentos eh, yo tengo un ídolo que se llama Diego Arboleda, él ahorita a nivel mundial en el ranking es el número uno, o sea es el, es el mejor del mundo y es colombiano, es antioqueño, entonces la verdad... Eh, es como mi ejemplo a seguir y me, me visiono a futuro como, como él. En estos momentos es, es la segunda vez que clasificó mundial, el año pasado también eh, estaba clasificado en, en otra categoría de expertos 17, pero no hubo mundial para, para nosotros las categorías challenger, solamente el mundial hubo para los élites, por lo de la pandemia. Entonces, este año, ya que clasifiquen en cruceros, en la otra categoría, esperaría con el favor de Dios ir escalafonando, ir cogiendo experiencia. Precisamente por ¿qué quiere pedir a la comunidad de la Bella Hija del Sol que colabore? Pues la verdad, yo sé que aquí hay muchas empresas, muchos inversionistas, empresarios también que pueden apoyar el deporte y pues esta es la primera vez así como, como que estoy buscando ayuda, patrocinios y todo porque como te comenté, eh, todo siempre es con plata de mi familia y, y apoyo de mi familia y cosas que hacemos para, para reunir fondos para que yo pueda ir a, a los viajes entonces les pediría que me apoyaran de, de cualquier manera, ya sea cuando yo saque los bonos o ya sea compartiendo mi, mi, el flyer que voy a hacer sobre, sobre la competencia eh, comprándome los bonos y dándome a conocer a, a más personas que quieran apoyarme también. Las personas que deseen hacer su aporte lo pueden hacer a través del NECI o comunicándose con él a la línea 311-447-2965. Y hoy se realizará en Barranca Bermeja el espacio que hace actividad física llamado Centenario sobre Ruedas. Se llevará a cabo hoy 19 de mayo la actividad denominada Centenario sobre Ruedas, la cual tendrá lugar en el Estadio Daniel Villa Zapata a partir de las 7 de la noche. Hoy tenemos un evento muy especial porque se trata, el objetivo es que la gente siga recordando que estamos de, de celebración del centenario, que las actividades no pararon el 26 de abril, que esto apenas comenzó y hoy vamos a tener a partir de las 7 de la mañana desde el Estadio Daniel Villa Zapata el desarrollo de, de esta actividad centenario sobre ruedas para bicicletas, esperamos alrededor de unas mil personas que nos acompañen en todo el recorrido, un recorrido que, que va a cruzar las comunas, 1 dos, tres y cinco, y que, pero obviamente esperamos que sea todo un éxito. Este evento se desarrollará por las calles del distrito y es un espacio que busca integrar a las familias barranqueñas. El objetivo es celebrar el Día de la Biodiversidad con una ruta deportiva. A ir en, en forma de paseo, muy lentamente, la idea no es competir, competir pero sí vamos a recordarle a la gente en Barranca Bermeja que estamos en centenario y que, que vale la pena seguir la actividad física. Es, eh, en la primera versión recorrimos alrededor de 6 kilómetros y la gente se medio se quejó, ¿no? Sobre todo los ciclistas recreativos que son bastantes en Barranca Bermeja, eh, y entonces nos solicitaron que fuera un poquito mayor la distancia como para que, según ellos, valiera la pena el esfuerzo. La invitación por parte del Linderba es a participar de estos eventos deportivos que integran a los habitantes de la Bella Hija del Sol. Y el Corregimiento del Centro cumple 98 años este 21 de mayo y por esta razón han dispuesto una agenda de actividades recreativas y culturales. Son 98 años los que cumple el Corregimiento del Centro. Es por esto que se han dispuesto diferentes actividades para la celebración del Corregimiento más antiguo de la Bella Hija del Sol. Vamos a realizar el aniversario del corregimiento del centro, 98 años. El día 21 de mayo, pues eso era una fecha. Nosotros lo celebramos el 29 de abril, como tal, en el acuerdo 015 del 2018, es que está estipulada esa fecha. Pero debido pues se nos aplazó y lo vamos a realizar este 21 de mayo. Pues iniciamos a las 4 de la mañana con una alborada, a las 3 de la tarde con un desfile y vamos a tener artistas tanto nacionales y locales. Con el artista nacional vamos a tener a Dulcey Gutiérrez Jr. Eh, acá en la plazoleta de los Comemangos. La agenda programada para este día tendrá actividades educativas, recreativas y culturales. Invitamos a toda la comunidad Comemango a festejar nuestro día. El aniversario número 98 del Corregimiento del Centro, el próximo 21 de mayo, aquí en la plazoleta de los Comimango, a partir de las 3 de la tarde. Tendremos presentaciones artísticas, grupos musicales y toda eh, la alegría de nuestro territorio. Los esperamos. La celebración inició desde el 17 de mayo y se extenderá hasta el próximo sábado 21 de mayo. La invitación por parte de los líderes del centro es a disfrutar del aniversario de este corregimiento de gente punjante, alegre y luchadora. ¡Ah! Hola, hola, te saluda tu amigo y tu artista, Dolcey Gutiérrez Jr. y quiere invitar a toda la gente del Centro Corregimiento de Barranca Bermeja para este 21 de mayo, sábado 21 de mayo, donde estaremos realizando un show bien bacano, bien sabroso, en celebración de su centenario. Ya lo saben, sábado 21 de mayo, el Centro Corregimiento de Barranca Bermeja. Se los dice su amigo y su artista, Dolcey Miguel. Allá nos vemos. chao chao. Hasta aquí en las noticias, esto es lo que usted quiere ver.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 Bienvenidos a Cafaba Te Cuenta, programa institucional de la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, Cafaba. Con el liderazgo de la Agencia de Empleo de Cafaba y el trabajo en conjunto, con la Alcaldía Digital de, de Barranca Bermeja y el Ministerio del Trabajo, inició la iniciativa 100 empresarios por la inclusión en Barranca Bermeja. Con la iniciativa 100 Empresas por la Inclusión Laboral, la Agencia de Empleo de CAFAO en conjunto con la Unidad del Servicio Público de Empleo, Ministerio de Trabajo y Alcaldía Distrital le han apostado a generar nuevas oportunidades de empleo para las personas en condición de discapacidad víctima de conflicto armado, entre otros sectores. Jóvenes, adultos mayores que pues son personas de difícil inserción y cambiamos la dinámica o un poquito eh, la percepción que tenemos de esas personas. Realmente al hacer ese tipo de contratación las empresas son eh, eh, Responsablemente, eh, responsablemente sostenibles y de una u otra forma cambiamos la dinámica laboral y económica del distrito. Esta jornada contó con la participación de empresarios de la ciudad, quienes con su firma adquirieron el compromiso de promover la inclusión laboral. Muchas personas merecen todo el respeto y merecen todo el apoyo. En mi condición de representante legal, si sí tengo la oportunidad con el mayor de los gustos. Para Marta Yane Torres, estas iniciativas aportan a disminuir las brechas de desigualdad y crean nuevos caminos de oportunidades para los sectores más vulnerables de nuestro distrito petrolero. Este ejercicio es supremamente importante ya que nos ayuda a edificar lo que son verdaderos procesos de inclusión. La caja de compensación siempre ha estado de mano con todos los grupos vulnerables, con el grupo de discapacidad, haciendo de la inclusión una cotidianidad, una realidad. La agencia de empleo seguirá promoviendo estas iniciativas que hagan de Barranca Bermeja un territorio más justo y lleno de oportunidades para todos. Celebra con Cafao el Día de la Madre y la Secretaria. Este domingo 22 de mayo en la sede recreacional José Joaquín Borges. Disfruta de un espectacular bingo campestre, sorpresas y grandes premios. Adquiere tu boleta llamándonos al 315...